Hola, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, otra bendición más de que podemos traer las nuevas a través de Cristianos en la Gloria Radio y también por este eh, medio de Facebook, siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Y esta semana el Señor nos trae una palabra que, bueno, se ha visto y pues siempre toca mi corazón cada palabra que nos da el Señor. Esta palabra se ha titulado Soberbio o Humilde, vemos hoy en día una población una comunidad soberbia no vemos esa humildad que el maestro nos enseñó cuando estuvo en la tierra no vemos esa humildad que realmente que para que cada día seamos mejores vemos que realmente no estamos haciendo la tarea y nos falta mucha humildad nos falta mucho por qué por qué hacer por, por, uh, por dar buen ejemplo porque el maestro de maestro nos enseñó a venir a lavar pies, no a que nos laven nuestros pies. Y es por eso que el Señor nos trae en esta, en esta semana, en este jueves hoy, maravilloso, que siempre le doy gracias y la honra al Señor, porque me da la oportunidad de que podamos predicar las buenas nuevas del Reino de los cielos. Y es esta palabra que nos dice el Señor que somos realmente soberbios o humildes. O sea, ese soberbio quiere decir Tú eres satancioso realmente. Y es por eso que el Señor nos lleva esta, eh, en este día, en esta semana, eh, una palabra maravillosa que nos dice eh, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 18, que nos dice, la persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Mira que muchas veces he visto y... Y me pongo una tarea, vemos muchos uh, siervos de Dios, entre comillas, que no le dan la gloria, no le dan la honra al Señor. Mira que hace aproximadamente, el año pasado estaba viendo un video en este video, este muchacho estaba hablando todo lo que tenían en su, en su iglesia, no voy a decir el nombre, es, no, no, es de, no es de Colombia, es de otro país, y él apenas decía, no es lo que tenemos, mira la, la tecnología y todos los micrófonos, las cámaras, todo. Pero nunca, no, nunca escuché el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, que gracias al Señor, que oh, nunca, siempre nosotros y lo que hemos hecho eh, con los amigos, con los compañeros, con los hermanos, pero nunca, nunca escuché la palabra de Dios y fue algo que me sorprendió. Y, y por eso esta palabra en 2 Corintios 10, 18 nos dice que la persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino que aquella que, a quien ah, el Señor habla bien. Mira aquí... En nuestros trabajos, en nuestras familias, siempre, siempre tenemos que darle la gloria y la honra al Señor. Tenemos que ser humildes, no tenemos que, que ser soberbios. Soberbios en la manera de también de comportarnos. Ya somos, eh, somos otras criaturas en Cristo otros otros seres humanos, Algún día debemos demostrar algo diferente. Yo sé que a veces hay momentos de momentos, pero son momentos que realmente necesitamos mostrar que somos ese cambio, que somos esa diferencia, que somos ese, ese, ese pueblo de Dios. Y por eso hay ese proverbio que dice que de toda cosa guardada, que guarda tu corazón porque de él mana la vida. Podemos, por eso necesitamos guardar nuestro corazón y por eso cada vez que guardamos nuestro corazón mis hermanos, nos da más humildad y pidamos más humildad Señor, más sabiduría, más, uh, más paciencia, más, uh, más uh, nobleza, porque es lo que necesitamos cada día. Vemos un pueblo que eh, en la casa es uno, en el trabajo es otro y en los momentos de reunión del templo son otros. Entonces yo me pregunto, ¿eso realmente será humildad? Yo creo que no. Y es por eso que también que el Señor nos lleva, nos lleva a diferentes versículos en esta semana de hoy, como siempre. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 3 nos dice, No se jacten más ustedes con tanto orgullo. Mira lo que nos dice el Señor, la palabra. No salga la arrogancia de su boca y lo que sale hoy en día. Porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Y vemos hoy en día que siervos de Dios se echan, se echan como piedra con otros, se echan, se echan otra cosa con, con, contra los otros, y que, yo tengo, y que los otros tienen celo, y que nosotros no tenemos celo, y porque este siervo hace eso, se me está copiando. No, eso no es humildad, eso no nos trajo el Maestro. El Maestro nos trajo realmente a, qué? ¿A que realmente seamos humildes, que demostremos que lo que hizo Él, lo que prácticamente lo que ahí a 53, que eh, él agachó la cabeza, aguantó todo y para adelante, para adelante, a pesar de todo lo que hacían. Siempre pidámosle al Señor por esas personas. Siempre pidámosle a, a, a esa persona que es sartenciosa, que es soberbia. Señor, pedimos por esas personas. Por la persona que se vino a tu mente, pide por esa persona, porque el Señor te está diciendo, ora por ella. O por ti misma. Ora por ti mismo también, que de pronto hay soberbia en tu vida. Es por eso que el Señor te está diciendo, abran los ojos, porque hay soberbia en vuestros corazones. Abran esos ojos, abran esos oídos, abran... guarda tu corazón, porque realmente hay soberbia. Y eso es lo que el Señor quiere transformar, quiere cambiar en nuestras vidas. Proverbio hermoso, maravilloso, que también nos habla el Señor en el proverbio 11, versículo 2. Eh, con el orgullo viene el aprobio. El aprobio es la deshonra, la vergüenza, eh, con la humildad, la sabiduría. ¿Tú eres humilde? Tú dirás, claro que sí. Entonces, vamos a tener más humildad. Vamos a demostrar que somos realmente esos hijos del Señor. Vamos a demostrar realmente en que... Eh, lo que queramos hacer, no sé, hace eh, tú eh, unas semanas, años, meses, yo te digo por años, ya no eh, yo sé, y el Señor ha hecho el, el, el, la transformación en, en este servidor. Y me falta, claro que sí, claro que falta. Pero esto es lo que quiere el Señor, que eh, dejemos que seamos transformados realmente. Y uh, la otra palabra que dice, eh, el altivo será humillado. Pero el humilde será enaltecido. Si te has fijado que cuando tú eres humilde, cuando tú bajas la cabeza como el Señor, cuando tú llevas esa cruz y tú dices realmente, y, uh, me siento diferente, siento paz, siento tranquilidad. Cuando vienen esos momentos que el Señor te exalta, tú dices, wow, vale la pena. Yo siempre digo a mis hermanos y comparto y lo comparto y le digo a las diferentes personas, yo trato a la gente como yo quiero ser tratado. Eso es en un versículo de Lucas. Trata a la gente como tú quieres ser tratado. Sea humilde. Muestra a la gente que hay humildad en ti, en tu corazón, en tu vida. Que hay Jesucristo en ti. Es lo que quiere el Señor. demostrar. Que te digan por qué eres tan diferente. Y cuando te pregunten. Porque conozco a un Dios vivo de poder. Porque, y dile porque Quiero decir también que Cristo te ama. Y ese, y ese Cristo que me transformó mi vida y pagó un precio por mí, también lo va a hacer por ti. Dios siempre va a dar el momento, el lugar, para poder ¿qué? demostrar que somos esos hijos de, de cambio. Somos esos, como esa rebelión, pero positiva, no negativa. Y somos esa transformación. Efesios, Efesios 4.2 Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. En amor. Realmente somos pacientes los unos con nosotros. Vemos una comunidad cristiana. Te lo voy a hacer en uh, directo. Una comunidad cristiana que no son pacientes los unos a los otros. Se echan tierra. Porque este hizo aquello. Porque hizo este hizo lo otro. Entonces hay como un celo. Hay una soberbia en, en estos hermanos. En esta hermana. Lo que sea. Entonces. Demostremos humildad. Si el Señor nos está bendiciendo, gloria a Dios, sigamos obrando y que el Señor nos siga prosper, eh, prosperando espiritualmente. ¿Para qué? Para que podamos llegar más almas. Porque únicamente tu templo, tu comunidad no va a hacer todo el trabajo. Necesitan muchas, muchas iglesias. Y que la iglesia principal, que es tu cuerpo, esa, esa iglesia que esté bien y que tu hogar también esté bien. En el nombre poderoso de Jesús. Que cuando tu esposo te diga, pero... Ya no me responde como antes, o, o viceversa. O tus hijos ven, oh, mi papá y mamá son diferentes, han transformado. O tu papá o mamá veas ve a tus hijos, wow, el Señor los ha tocado, porque han visto la humildad que yo estoy transmitiendo sobre ellos, porque Cristo me enseñó a ser humilde. Y es lo que quiere el Señor, en el nombre poderoso de su nombre. Y ya para ir terminando. Uh, Santiago 4.10 nos dice, humíllense delante del Señor y Él lo exa y los exaltará. ¿Te has humillado realmente delante del Señor? Humíllate delante de, de nuestro Padre Celestial, de nuestro amado Rey. Humíllate, pídale una vez más humildad. Que cada día tu, tu forma de contestar, tu forma de ser sea diferente. Y que el Señor sea glorificándote en el nombre poderoso de Jesús. Muchas veces, yo lo, ámbito, lo hablo en el ámbito colombiano, nosotros siempre decimos que el colombiano es muy orgulloso y le cuesta decir, no, no, no, yo no le voy a pedir perdón. Pero hay momentos hay que pedir perdón. Si tú crees que la embarraste, que no hiciste lo que... Te pido perdón. Y vas a ver quién es ese punto, es lo que nos está diciendo Santiago. Humíllense delante del Señor y Él lo exaltará. Humillarse y decir, Señor, reconozco que la he, he fallado y le he pedido, mi, he pedido mi, uh, perdón a mi hermana y a mi hermano. Y recuerda lo que es la palabra, que no, que no se ponga el sol y tú vayas enojadito o enojadita en la camita. No, uh, tienes que estar bien, en paz con el Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y, y este versículo en Colosenses 3.12 que nos dice, Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Este versículo de Colosenses 3.12 lo dice todo. Vistámonos de humildad, seamos amables, seamos pacientes, es lo que quiere el Señor. ¿Difícil la tarea? Yo creo que no. Pero bueno, eh, el Señor ha hablado y el Señor está tocando lo más profundo de nuestros corazones. Te invito a que oremos. Padre Celestial, Padre de la Gloria, te damos gracias, gloria y honor, Señor, por este día, por esta semana, por esta palabra, Señor, que nos das. Te pedimos, Señor, que cada día se hagas cuanto más nuestros corazones, sea tocando más nuestras vidas, Señor. Si nos falta humildad, Señor, sigue tocando nuestras vidas. Sigue enseñando, hermano Padre Celestial, como ese gran maestro que tú eres. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, no, seas to no seas, uh, sea tocando nuestras vidas, Padre Celestial. Sea tocando a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos, a sus familias, Padre, Padre Madre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre de la gloria, quiero agradecerte, Señor, por todos mis hermanos, mis hermanas, Señor que cada día tú estás transformando sus vidas, amado Padre Celestial. Amado Rey, aquellas personas que son, eh, tienen ese orgullo, tienen esa soberbia, Padre Celestial. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, tú seas tocando esos corazones, seas tocando esas vidas, amado Padre Celestial. Aquellas personas que se jactan de, de pronto tener una empresa, tener un ministerio, tener muchas cosas, saber que no, es, no son de ellos eres tuyo, nosotros únicamente somos esos grandes administradores Señor ayúdanos para celestial administrar lo que es tuyo en el nombre poderoso de Dios Jesucristo Amado Rey, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Bueno mis hermanos, nos veremos Dios mirante en otra, en otra, en otra próxima ocasión, otro jueves, otra semana siempre dándole la gloria, la honra y el Señor recuerda visitarnos en nuestras redes sociales en nuestra página de internet que está, está en reconstrucción la están trabajando, gloria a Dios para el Señor para mostrar cosas nuevas porque Dios es un Dios uh, nuevo, uh, nuevo, vivo y de poder y bueno, siempre ando tratando de dar lo mejor para, para el Señor porque una vez más, ese precio que Él pagó en ese madero nunca vamos a terminar de pagárselo y mis hermanos, que Dios te continúe diciendo y recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones.